Plátanos. Los plátanos son una fuente rica en potasio y triptófano, dos nutrientes que pueden ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. El potasio es importante para la regulación de la presión arterial y el ritmo cardíaco, mientras que el triptófano es necesario para la producción de serotonina, un neurotransmisor que puede reducir la ansiedad. Fresas. Las fresas son una excelente fuente de vitaminas C y antocianinas, compuestos que pueden mejorar la función cerebral y reducir la inflamación. Además, la vitamina C es un antioxidante que puede ayudar a reducir el estrés oxidativo en el cuerpo. Kiwis. Los kiwis son ricos en vitamina C y serotonina, un neurotransmisor que puede ayudar a regular el estado de ánimo y reducir la ansiedad. Además, los kiwis contienen fibra, la cual puede ayudar a mantener un sistema digestivo saludable y reducir el estrés.